el domingo, seguimos mucho tus historias, ¿cómo haces para continuar el día después de clavarte Muy esas trabajo, pastas usarlo, hermosas ¿eh? con carne todos los domingos al mediodía? Porque yo si fuera vos, ahora estaría durmiendo. No, no, pero, no, y un minito va después por ahí también. No, a mí me gusta cocinar, es una faceta que por ahí no, no todo el mundo conoce, pero a mí me encanta cocinar y más cocinarle a mis hijos, me encanta cocinarla siguiendo como una tradición familiar. Y para mí el domingo es el domingo de pastas, preparar la carne de temprano, meterla en la olla, que yo muy tempranito, dejarla cuatro horas por ahí para después, después comer con ellos. Y hoy, hoy tuvimos un domingo, como todos los domingos cuando nos encontramos, maravilloso con, con mis hijos, con sus parejas. Y pasamos un momento lindo, pero, pero puedo seguir después. No, no tomo tanto, es decir, como un poquito y ya después sigo. Cuando no eras padre, pero soñabas con serlo, ¿soñabas también con tener la relación que tenés con tus hijos hoy, que tenés desde siempre? Sí, vos pensá que, pensá que mi, mi viejo fue un viejo, lamentablemente, pues lo perdí muy joven, muy au, una persona ausente. Entonces yo, yo, por ahí soy demasiado presente, por esa ausencia que yo tuve también con mi viejo. Entonces, yo soy una persona que me encanta estar presente en la vida de todos mis hijos y poder estar al lado de ellos me parece... ...increíble, por tener la relación que tenemos hoy con ellos es maravilloso. ¿Cómo te preparas para el Bailando? Te vemos mucho en América... ...24-7 casi que te vas a poner una carpita ahí en el tercero y te vas a sacar a dormir... ...porque vas a hacer muchas millas si no en estos meses. Sí, eh, no, contento, muy contento ya preparando la escenografía, cerrando los participantes... ...cerrando el jurado, eh, preparando el streaming que vamos a tener en vivo... Eh, ...al lado del estudio del Bailando va a haber un streaming en vivo... Eh, con streamers que van a estar reaccionando a lo que es el bailando, así que una alfombra roja, lo estoy probando en tribuna grande, tipo lo que era Ritmo de la Noche así que, más, ¿Más grande que la que tenías antes? ¿sí? Un poquito Supongo. más grande, sí, va a ser un poco más grande dentro de las limitaciones que puede tener un estudio de televisión pero, pero va, va, está muy, va a estar muy bueno. Estoy con mucha expectativa. ¿Qué pasa con Alfa? pues lo veo muy cerquita tuyo. ¿Te gustaría es un gran tener? Amigo, es un gran amigo. Además, conoce es el biógrafo de mi vida de cosas que, de, de que yo no me acuerdo. Es increíble porque viene y me dice... Además, medio me caga pedo pues me dice... ¿Pero cómo no te acuerdas que La fama se te subió a la cabeza. No, Alfa, no me acuerdo. así ¿cómo? Cuando en el 88 yo... Sí, está bien. Porque es muy amigo Sole, mi ex. Me dice, en el, en el 90, cuando nació Cande en San Lucas, en, Sí, pero ¿qué, vos, ¿dónde estás vos? ¿Cómo? ¿No te acordás? Entonces, a mí me fascina que me cuente esas historias. Son relatos que yo no recuerdo, pero que, pero que me lo dice de manera tan clara que digo, sí, eran así. Entonces, me encanta y ojalá, primero, queremos que esté en polémica. Yo quiero que estén en polémica en la mesa de Marcela Tiner. Y bueno, después, ojalá pueda estar en el Bailando. Me gusta el pelo más largo para Marcela Sí, sí, me sí gusta, estábamos diciendo eso Te suma sí, mucho, me gusta la mucho, la verdad eh, a flama, eh. Marcela Tiner, te digo, el 10 hace en el piloto O sea, hoy es 8, ¿no? Ya sí, se hicieron el, el piloto sí, ¿Vos participaste en uno de ¿no? los pilotos? Pero ahora se viene otro, hace otro. otro. Más o menos. No, esa ¿no? no, fue el la prueba antes de que firme Claro, más que nada de cámara para Marcela ¿Y cómo la viste vos a Marcela? Me encantó me encantó. Sí, muy sólida, muy ácida, muy picante. hiciste sí. uno el miércoles pasado vos? No, no, no. no. Ah, hace bueno, un es, mes fue. iban a hacer uno el miércoles pasado, se suspendió y ahora se, creo que se hace el día. Están probando nuevas oh, personas claro. en la mesa, quieren alfa a Alpha toda costa. Está. Y como está metido también porque cuál era en el medio, tener? probablemente sí. la negociación. Escúchame hacer, una cosa, claro. me contás la convocatoria del bailando, porque la gente seguramente Uy, que nos sí. está mirando se va a querer anotar. ¿Cómo Atento, es la convocatoria? Hay convocatoria abierta para todos los bailarines y bailarinas. El otro día nos cruzamos con Pampito, acá Lolo y Eugenia, que ya estaban. ...trabajando, así que eh, este miércoles de 9 a 16.30... Eh, van a estar No, este miércoles no Es el otro 17 de mayo. El otro miércoles, miércoles 17, 17 el, de más, el otro no. miércoles Bueno, tienen las instrucciones online Para ir siguiéndolas Pero el 17 Acá en la calle Federico Lacroce, Creo que ahí está sí. la dirección sí. Pueden presentarse para audicionar Y, y estar en el bailando. Y y prepararse no. Yo les voy a decir una cosa eh, Es muy importante Este puede ser el casting de tu vida No te sí. olvides Que del Bailando por un Sueño Salió Laurita Fernández Salió Facundo Macei Salió Gauz sí. Andivara sí, eh, Muchísimos matinap Matiná, digo, sí, digo, hay muchísima, que... muchísima gente que está trabajando hoy, que pertenece al medio del espectáculo, que nació. Yo me acuerdo que sí. eh, Facundo Mací estaba con Nina el... Peloso, la, la piquetera, con pero... Nina Peloso, sí. en el año, sí, ayer, en el, el 2000, y en pico, el, el 2007. 2006. ¿2006, 2007, no? ¿En sí. el primero o en el segundo fue? 2007. En el primero. Sí, me primero. No, en el segundo, porque segundo. el primero fue cortito, en, que papá mela, que en el segundo fue. Entonces, digo, quizás puede ser la oportunidad de tu vida para insertarte, para mostrar tu arte, claro. y la verdad que es una buena oportunidad lucirte en lo que va a ser este, este gran Bailando por un Sueño, porque, la, bueno, se, se viene con todo. Sí. Según sí. lo que contaba Marcelo, streaming, con muchas novedades, cosas sí. que van a suceder simultáneamente. A medir, bueno, salís del programa, mira, te da una evolución, no sé, mala en el jurado, salís claro, y atrás con no, el no, streaming. No, está buenísimo. El mundo bailando, ¿eh? lo que no. Genera, ¿no? me, o sea, sí. me, gusta me gusta Alfa del bailando, eh. Sí, a pleno. fecha sí, corta, sí, imagínate. Sí, Igual el tupé de Alfa, ¿no? De, de decirle cosas a Marcelo y de decirle, "No te acordás de esto, cómo, ¿cómo te vas a pocer o <risa> creer o sea, Para ahí, Alfa, el tupé. El otro día estuvimos en un evento con Karina, sí. que nuestra amiga Pilar Smith estuvo presentando su perfume le y Alfa, ¿puedes vos que cuente. Sí, contá. ¿Qué? Ay, pero está sí. mal, contá No, No, no, contá. para dejar hermano, y pasé por distintos estados emocionales re de la figura de Alfa. Sí. No tenés mucho No para podemos hacer. negar No solamente que... respecto de la figura de Alfa, <risa> digamos claro, <¿verdad>? Pero digo, <risa> no, no, no lo diga. Me parece un, un personaje pintoresco, sí, pero no entiendo que también es conflictivo. Bueno, vamos a lo de Pilar, nos encontramos, <risa> todo bien. Eh, centro de atención, cámaras, todo había estado Moria... Todos como abejas alrededor de quien yo dije, de Pilar, que es la anfitriona. Obvio. Pues no, no de Alfa. Que <risa> estaba con la peor de las fotos no. la, no. Claro, la me Marcela. acerco y le digo, una foto, porque más que nada, viste por ahí los sí. pibitos, lo, lo, lo es miraba, divertido. ¿no es divertido. No, chicos, o sea, me que me corta el rostro Alfa. ¡Ah, no, es un genio! No. ¡Alfa! Y Pilar ¿Pero qué que te dijo? Que... Estoy cansado, estoy agotado, vienen todos. Como para fotos, notas. estoy. Le dije, discúlpame, vos toda la vida buscaste esto. Claro. claro el famoso <risa> digo, vale, ¿sí? ¿Sí? se la foto? cruzó a esta que lo pedió. A ver, querido, ¿qué te pasa? Y, y yo, yo no, no, le dije, además le digo, Karina, te rebanco. No, pero claro, vos ¿cómo sabés ¿cómo que... ¿Cómo no te vas a sacar una foto? Si van a mi Instagram, Karina y Abicoli, van a ver yo tipo onda, miren <risa> con él estoy. La cara la de detrás de él, como diciéndole, hago el favor a la foto? Era cosa de loco. vos sabés que me contaron que cuando fue a Uruguay, Tampoco se quería sacar eh, fotos con gente del público. Es lo que dice Karina, lo buscó toda la vida. Claro, y claro. es más, había un, un primo de una participante que le pedía la foto y le dijo no, no, no. Y cuando se enteró que era el primo de una Ay, de las sí, amigas, de Daniela, se quería morir porque le había dicho ah, que bueno, no. Y anda negando fotos. Un video para mi hija, porque viste que a los chicos les parece un personaje. ¿no? Una foto, un te... video ya ah, dos minutos más. Vos te mando un beso. O sea, es video. Lo qué cringe, mamá? No puedo creer. Pero bueno, Pero bueno ahora lo vamos a tener seguramente eh, según lo que dicen, va a estar claro. compañero. ¿Tú ¿Tú no notas ahora que, Ay, que ver, ver, ver? no lo vamos a destruir.